hola qué tal amigos un saludo para todos hoy en creaciones Betina vamos a hacer una tarjeta con mensaje para seis meses de noviazgo uh, espero les guste antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video cómo transformar un mantel individual en un bolso de verano hasta el bolso de verano 2019 paso a paso en el canal de cuidas Bet. suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de sus videos ahora vamos a con la lista de materiales y el paso a paso de mi video. corta un rectángulo en cartón paja de 34 x 24 centímetros vamos a trazar la mitad que serían 17 centímetros lado vamos a medir 2 centímetros y repasamos con la tijera o un lapicero sin tinta para que nos quede fácil a la hora de doblar acá en la mitad lado y lado de la línea vamos a medir un centímetro y trazamos la línea la línea de la mitad no la vamos a repasar con la tijera repasemos estas dos líneas solamente para poder doblar acá en esta parte vamos a utilizar cierre adhesivo velcro en estos dos extremos los vamos a pegar así. Nos quedaría así. Ahora vamos a decorar esta parte superior. Vamos a utilizar un papel decorativo. Una foto. Y con porcelana fría. Vamos a hacer unas bolitas y las vamos a aplanar pueden utilizar coma eva en caso de que no tengan porcelana vamos a dejar secar muy bien y vamos a decorar con esmaltes vamos a dibujar caritas de emojis enamorados acá como pueden ver pinté varias caritas vamos a ubicarlas así bueno acá ya las pegué, vamos a utilizar ahora cinta decorativa y vamos a pegar así ahora vamos a decorar esta parte interior, vamos a utilizar papel decorativo, los que desees y vamos a pegar fotos vamos a utilizar cartulina estos son unos rectángulos de 23 por 23 centímetros y las vamos a doblar así una, dos y tres vamos a cortar acá como pueden ver pegué fotos en estas cartulinas para resaltarlas las cartulinas, estos cuadritos los vamos a cortar un poco porque me quedaron un poquito grandes y vamos a utilizar papel decorativo y una fotico para pegar así las hojitas las vamos a pegar así aplicamos silicona en un extremo, pegamos así y vamos a doblar, hacer un quiebre acá para que a la hora de doblar abran bien las hojitas o las páginas nos quedarían así acá lo que dice fue copiar feliz felices 6 meses y en cada una copié un mensaje que empezara por la letra fue un 24 de junio que llegaste a mi vida eres la única persona que me hace sentir la más feliz del mundo lo más hermoso y maravilloso que tengo tú imaginé que llegara que llegó un hombre a mi vida, pero nunca creí que llegara tan pronto y tan perfecto. ¿Cómo no amarte si eres tan especial? Espero que sigamos alimentando día a día nuestro amor, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra relación. Soy toda tuya y de este inmenso amor que nos une. vamos a escribir el número 6. Mi vida, gracias por hacerme entender que el amor sí existe. Eres la magia que hace increíble todos mis días y mis noches. Si estás a mi lado, todo es perfecto. Contigo lo tengo todo. Estoy muy enamorada y me siento muy afortunada de que seas mi novio. Siempre le doy gracias a Dios por haberme dado el hombre que tanto esperaba. Te amo. Ahora acá en esta parte voy a pegar una trita de papel decorativo, de corazoncitos, imprimí una imagen animada, pueden imprimir la que deseen o colocar un corazón y con papel decorativo de corazones blancos en fondo azul corté tiritas que sería para decorar estos lados. También corté esta imagen para pegar acá a un lado. Recuerden que la decoración es opcional, lo que deseen hacer. Acá con cuadritos de colores voy a escribir la frase contigo. Voy a explicarles acá cómo lo hice con estas tres letras. Cortamos y vamos a pegar así. Con este marcador vamos a alinear con negro o con marcadores de colores las letras así. ahora con papeles decorativos de corazones ustedes pueden imprimir los que más les guste yo lo hice, las saqué de Google y las imprimí en papel opalina vamos a escribir otros mensajitos mi vida te amo igual en papel azul y verde copié son especiales todos los momentos que sería para que rimen así contigo todos los momentos son especiales y estos dos los vamos a pegar acá en esta parte superior amigos por hoy hemos terminado si te gustó el video compártelo y regálame un like recuerda suscribirte muchísimas gracias hasta la próxima